Y en principio, bueno, en esto surgió la, la idea de los pedidos de muchos comedores y CAF de los distintos barrios. Así que bueno, contenta porque hoy ya se definió un lugar donde va a ser el eh, barrio norte. Y bueno, vamos a ir armando agenda, este... Eh, eh, semanalmente, este, porque tres días solamente pueden estar el, el móvil odontológico, así que bueno, vamos a ir coordinando con los distintos eh, ONG, centros vecinales, eh, comedores y CAF. En principio decían que iban a recorrer seis barrios, más adelante se irá ampliando esa guía. Eh, sí es la idea, ¿no? que sigamos ampliando y bueno, tenemos ya en, en eh, las 17 hectáreas, las 14, tenemos todo lo que es el alto comedero y bueno, vamos a empezar, también tenemos el barrio La Isla en, en el programa de agenda, así que bueno, vamos a ir, a, a, semanalmente vamos a ir actualizando nosotros la agenda y avisando a todos eh, en lugares que corresponden. Bueno, es una estrategia con la que cuenta la provincia, para llegar a los lugares que denominamos el área sanitaria sin cobertura de salud, ya sea porque no hay un puesto de salud cercano o porque son zonas muy alejadas. Y a través de una iniciativa de la concejal Galán, quien se acercó a la Dirección de Odontología de la provincia, vamos a trabajar en forma articulada tres instituciones que tienen representatividad como son el Ministerio de Salud, el Ejecutivo Municipal de Capital y el Consejo Deliberante Capitalino para este, llegar a todos estos lugares donde no hay puestos de salud o si hay, no tienen consultorio odontológico. ¿A este plan van a poder acceder cualquier ciudadano con obra social o sin obra social? ¿Cómo? Bueno, fundamentalmente, este, como sabemos, la salud pública no tiene barreras y cuando uno trabaja sí. la accesibilidad busca llegar a todas las personas. Y es por eso que en esta reunión hemos fijado que el municipio capitalino va a hacer un diagnóstico previo, para eh, seleccionar a que esas personas que tengan mayor índice de caries y de esta manera sean los primeros priorizados, tengan o no tengan obra social. Con el objetivo de garantizar el acceso a la salud, este, estamos trabajando provincia, municipio y consejo deliberante para poder llegar a, a, a las zonas de nuestra ciudad con mayor vulnerabilidad y donde eh, estas prestaciones de eh, prestaciones de salud bucal, prestaciones odontológicas, eh, no sean tan accesibles, ya sea porque no hay este, ningún consultorio ni municipal ni provincial cercano. Y bueno, este, en esta estrategia busca, como decía anteriormente, garantizar el acceso a la salud para todos los vecinos de la ciudad. ¿Ya está definido los lugares a donde van a ubicar el móvil? Sí, ahí se hizo un estudio previo este, a través de la iniciativa de la concejal Galán, donde se... Prevé comenzar por zona norte, por barrio norte, estén, y bueno, y después se irá trabajando con el resto de, de, de los concejales también estén, en qué barrios estará apostado. Eh, ¿Tiene una fecha fijada? En un principio estamos tratando de llegar a, a abril. Eh, bueno, de esto va a depender, seguramente, del trabajo que, que lleva. Eh, trabajar con otros sectores, ¿no? como, como energía, para poder hacer las bajadas eléctricas y demás.